Si no ves interés, no insistas. Donde no hay interés, no insistas, no ruegues, no supliques, ni trates de negociar. Es mejor para tu salud alejarte, darle ausencia, que es lo que tanto pide. En muchas ocasiones nos aferramos a malos amores, que sencillamente se nos olvida que nosotros existimos. A veces nos apegamos tanto a alguien con la esperanza de que cambie, o que vuelva a ser el mismo de antes. Esa esperanza de que vuelva a ser el mismo de antes, es una tortura, porque pasamos años esperando a que esa persona sea la misma, que conocimos, de quien nos enamoramos, con la que hacíamos planes, la que le ponía sazón a la relación. La que siempre te buscaba, te llamaba, a veces no le importaba tanto las apariencias, solo quería estar contigo. ¿Por qué habrá cambiado tanto? Quizás esa imagen que te dio, no era su imagen, tal vez solo era una imagen temporal, que con el tiempo se extinguiría. Lo cierto es que el amor es un acto voluntario de disciplina, constancia y dedicación, y no puede depender del estado de ánimo de una persona. Hay personas que aman con los estados de ánimo y solo te ofrecen cariño en tanto les nazca. El amor está lejos de ser solo un arrebato de emociones esporádicos, que nace como producto del azar. O que de repente viene una novela, o un drama incentiva a que te dediquen cartas, canciones, poemas, o regalos. El amor tiene una frontera mucho más amplia, que alcanza algo más, y son los actos que se materializan primero en la fidelidad. El amor, no es la inexistencia de apetito por otras personas, la atracción siempre estará presente, tu pareja siempre querrá estar con otra persona, y tú en consecuencia, también querrás estar con otra persona también. La capacidad de frenar nuestros deseos más instintivos es amor, porque comprendemos que queremos mantener la relación libre de deslealtad. Entonces, la lealtad es la primera demostración de amor, y la mayor muestra de interés palpable que se puede ver, se puede sentir, se puede cuantificar, puede ser observable. La fidelidad es un acto de amor, quien ama no engaña realmente no renunciamos a nuestros instintos, estos siempre estarán ahí. Lo que realmente hacemos es modular lo que hacemos en función de mantener intacta, la relación que sostenemos con alguien más. Así, una persona que no tiene interés en una relación, simplemente será infiel. Y sé que en este espacio vemos muchas personas, que no solo estamos luchando con un mal amor, sino que seguimos estando aún pese a las infidelidades que nos han dado. Y eso es terrible, porque ello dice más de nosotros, de lo que dice de la relación, y de la persona con la que sostenemos la relación. Nos dice que carentes de amor propio, tratamos de buscar ese amor que no podemos autogenerarnos para nosotros, en los brazos de otra persona, endosándole a la otra persona la entera responsabilidad de nuestro cuidado, y con ello, haciendo al otro responsable de si nos sentimos bien, o nos sentimos mal. En tanto que el amor propio, es indispensable para entender, que una infidelidad, es una muestra de ausencia de amor, y en concreto, una señal de desinterés. Lo segundo, asociado a la infidelidad, está la búsqueda del bienestar ajeno, y es que lo cierto es que el egoísmo mismo, ha sido un artífice de grandes bondades, que todas las virtudes juntas. Y una persona que ama, también en el fondo se ama, y se procura para sí bienestar, y sabe que ese bienestar también viene de pensar en el bienestar ajeno. Si yo pienso en tu placer, Seguramente, tú pensarás en mi placer, si yo procuro que no te haga falta, y que conmigo estés feliz, porque en consecuencia espero el mismo cuidado de tu parte. Si un día enfermas, yo te cuido, si un día yo enfermo, espero que también hagas lo mismo. El egoísmo en dosis sanas, puede fomentar el cuidado mutuo de una relación, porque la otra persona comprende, que si me cuida y me trata con cariño, yo le devolveré ese mismo trato. Otra gran muestra de interés, es la búsqueda del bienestar ajeno, quien te ama, procura que seas feliz. Quien te ama, también procura minorar cualquier cosa que te pueda hacer daño, manteniendo tu bienestar como fin último de la relación, esperando en consecuencia que tú des y aportes lo mismo. Es decir, él o ella, se interesa en ti, y te apoya en tus metas, para que tú hagas lo mismo. Se preocupa por apoyarte en tus quehaceres, para que tengas tiempo para estudiar, para ir a ver a tu madre, a cuidar a tu padre enfermo a visitar a tus hijos y no separarte de ellos. Como tú también haces lo mismo, le apoyas y le buscas a toda costa, que pueda sentirse apoyado, avalado y respaldado. El amor consecuentemente es un acto, a veces originado desde el egoísmo, o de cualquier virtud noble de cuidar de ti, como tú de él, como tú de ella. El egoísmo ha recibido tan mala prensa, que se le asocia con lo peor de este mundo, sin embargo, el egoísmo se asemeja a la grasa. La grasa tiene un enorme aporte energético en nuestro cuerpo, y nos puede dar muchísima energía. El problema con la grasa, no es la grasa misma, sino donde ésta se ubica. Mayores cantidades de grasa almacenadas en nuestro cuerpo, puede llevarnos a padecer problemas cardiovasculares, por eso, existe una relación de balance energético que permite que nuestro cuerpo se pueda equilibrar. En las relaciones también existe ese equilibrio, el egoísmo funciona como un incentivo hacia la búsqueda de ser amado, apreciado, apoyado, respaldado y querido, y cuando a éste se le agrega una brújula moral de reciprocidad, puedes ofrecer aquello mismo que pides, en otras palabras, sabes que te aman cuando la otra persona te da de aquello que te pide. Cuando la otra persona por exceso de egoísmo desmedido, empieza a truncar este balance de dar-recibir, es cuando decimos que es una persona desinteresada, donde no nos quiere, no le interesa mantener este equilibrio de dar-recibir, sino que solo se centra en recibir, o se centra solo en dar, porque efectivamente debe haber un equilibrio tan necesario es recibir como dar. Hay personas que detestan este equilibrio, recuerdo una relación que sostuve con una mujer, que le gustaba apoyarme, motivarme y hacer que yo me hiciera grande, pero cuando yo le devolvía el ánimo, me veía como inferior, como alguien por debajo de ella, y hasta se estresaba mucho cuando yo trataba de impulsarla, era más fácil ignorarla o simplemente desanimarla, porque animarla o incluso pagar la cuenta resultaba un poco escabroso pues ella no quería dejarse complacer, odiaba la idea de que yo pagara, y para reafirmar su posición dominante, buscaba ser ella siempre la que pagaba, o al menos pagar una parte de la cena. Dar es un elemento crucial, porque nos permite dar aquello que nos han dado, y cuando una persona no permite este equilibrio, es cuando roza la relación y la transforma en un objeto, donde obtengo lo que quiero y me voy. Es necesario entonces entender que el interés también se evidencia, cuando la otra persona te da del mismo amor que te pide, y también gustoso recibe del mismo amor que tú das. Si estás con una persona que solo le gusta recibir, o solo le gusta dar, sin mantener esta dinámica de interdependencia, entonces solo busca obtener tajada de ti, pero realmente no está interesado o interesada en ti, y ahí no hay interés. Quizás pienses que eso es bueno, digo. Qué rico que a uno le paguen la cena, pero seamos honestos, quien paga manda. Y a veces esa necesidad de pagar tiene detrás un montón de cosas escondidas, por ejemplo, el miedo al compromiso y el interés de mantener el control. Todo originado la falta de confianza y la sensación de que tal vez tú no seas la persona correcta. Al final de cuentas, si esa persona paga todo, se puede ir de tu vida así nomás, sin deberte nada. Ya vas entendiendo esa parte. Las deudas de amor existen y se pagan en la eternidad, quien te ama no le importa si tú pagas hoy la cena, porque sabe que mañana le tocará. De eso se trata, si esa persona está realmente interesada en ti, sabe que la dinámica de dar y recibir se mantendrá con el tiempo, que le dará igual si ella paga la cena hoy y tú la pagas mañana, de todas maneras la dinámica será así para toda la vida, un día ella, un día tú. Un día él, un día tú. Ese intercambio constante, deja de ser una deuda como tal, y pasa a ser una dinámica de pareja. Porque como sabemos que buscamos una relación sólida, perdurable y duradera, realmente poco importa quién pague por el refrigerador. Realmente poco importa quién pague por el refrigerador. Ya mañana yo pagaré por las letras del carro. La dinámica de pareja existe cuando hay interés. Cuando no lo hay, la otra persona constantemente está buscando saldar cuentas contigo, y no deja para nada que exista este equilibrio de recibir. Parece algo tonto mencionar una dinámica como esa, pero existe. Y denota la falta de interés de la otra persona. Y no digo que hay que ponernos paranoicos, solo que se trata de descifrar a la otra persona, y entender si le interesamos o no y en base a eso calcular su estadía en nuestras vidas, y presupuestar para saber qué tanto le vamos a invertir a la relación. Porque sin decir, la otra persona tal vez solo planea quedarse una noche, un día, una semana, un mes, unos cuantos años, y es nuestra responsabilidad verlo evidente, aun cuando esto no se diga con las palabras. Y si la otra persona da indicios de no darte certeza. Entonces no está interesada al 100% y solo te queda disfrutar de su compañía y anticiparte a que un día se irá. En resumen, saber distinguir quién te ama y quién realmente está interesado en ti es sobrever las cosas con cabeza fría y analizar las señales con extrema objetividad. Y saber si nos están amando de verdad o solo nos están distrayendo. Diferenciar a una pareja de entretenimiento de una que busca algo serio es una tarea que nos corresponde a nosotros. Porque al final, seremos nosotros los responsables del dolor que nos dejemos hacer.